Canario, Canario es miembro del Partido Humanista Dominicana, un proyecto político que nació aquí en San Francisco, de la, de la mano de Eléxido Paula, mi sí querido es. hermano Eléxido sí. Paula, en el cual está Miguelito Gori, está Canario, está su hermano Canario el abogado. Bueno, hay un grupo de amigos, de jóvenes que eh, han desarrollado este proyecto de partido, Partido Humanista Dominicano. Quizás el único que tiene una línea ideológica definida en este momento en el, el, el, el, en el panorama electoral dominicano, panorama político dominicano. Buenos días, Nicolás. Placer de tenerte acá. Gracias por venir. Sí, buenos días. Eh, quiero darle un saludo especial a Francia, a Fulvio. Hola. A Amado José hermano. Sí, gracias. Ay, Qué ay, gusto ay. tenerte aquí. Yo quiero felicitar a Yaya porque. Ya es abogado y tiene su carnet. Sí, ya lo hacía. Sí, sí, sí, sí. Ah, bueno. sí, Buenos sabes, días, Canario. Muchísimo. Sí, no. Gracias. Estoy muy agradecido de estar aquí, contento, porque ustedes son todos mis amigos. Canario. Y también un saludo a toda la provincia. Así es. Eduardo, que nos están apoyando en este gran proyecto. Cómo lo. No. ¿Cómo tú vislumbra a un diputado? ¿Qué es un diputado? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe enfrentarse? ¿Qué ofrecerle a la nación? Muy bien. Tú sabes que el papel de un diputado es legislar, eh, fiscalizar, supervisar, junto también con las comunidades. Eh, nosotros eh, queremos decir que somos candidatos a diputados por el Partido Humanista Dominicano, PHD. Este partido, como partido, va aliado al PHD. RM y está apoyando a Luis Abinader como presidente y como senador a Franklin Romero. Eso es aliado. Ahora nosotros como partido llevamos una boleta independiente con cinco candidatos. Hemos hecho un bloque de los cinco candidatos para apoyar a un solo candidato dentro de esos cinco. Y hasta ahora nosotros somos los que estamos punteros, nos hemos puesto de acuerdo, ya por la facilidad y las condiciones que, que nosotros tenemos. Y así. ¿En qué en, casilla están, eh, Canarias? Nosotros estamos en la casilla 10, recuadro número 3. Es decir, eh, que la persona que vaya a votar por usted debe ir a la casilla número 10 y buscar el recuadro número 3, que ahí va a aparecer su rostro. Exactamente, en el recuadro número 3. <coughs> Carolina, eh, yo quiero exponer... Ah. Okay. Les decía ayer, como tema específico, uh -huh. lo que es la propuesta que Perfecto, nosotros Perfecto, a eso íbamos. Sí. Ok, adelante, Canario. Mire, eh, Canario, ustedes saben que nosotros somos pioneros aquí en, en la provincia de lo que es el ecoturismo. Y ustedes todos conocen lo que fue y es el proyecto ecoturístico El Canario que ahora tiene otro nombre porque pasó a otra administración. Y en ese sentido, nosotros también somos los pioneros en motivar que se construya la carretera San Francisco-Río San Juan. Yo soy el presidente de ese movimiento carretero, San Francisco-Río San Juan. Eso es una necesidad para la provincia de Duarte y la región. ¿Qué beneficio va a llevar esto a nuestra provincia? De aquí a Río San Juan son unos 40 kilómetros. Y si nosotros partimos yéndonos por Nagua, son unos 160 kilómetros. Vean qué diferencia en distancia. Ahora, ¿qué beneficio vamos a tener? Esto va a dinamizar lo que es la economía de nuestra provincia. Porque van a venir todas estas personas de Ríos incluso a estudiar aquí a la universidad, tanto a la Nordetana como a la... va a haber un, un dinamismo económico. Déjame decirte algo, Canario, con el perdón tuyo. Uno de los eh, eh, funcionarios eh, públicos más interesados en el proyecto fue Franklin, incluso Franklin, Franklin la antigua. Franklin, que eh, estuvo haciendo muchísimas actividades, incluyendo una que se hizo en mi casa, con un, un grupo de diputados que vino, una comisión de diputados que vino. ¿Pero Franklin y, Antiguo antigua Franklin Romero? No, no, Franklin ahí. Romero, el ah, diputado Franklin Romero. Ahí. Y eso tú lo puedes retomar porque probablemente en caso de que él gane la senaduría, pues ya no estaría en la Cámara de Diputados y si la pierde tampoco. Yeah. Lo que quiere decir que tú podrías ser el relevo en ese sentido. Y tú tienes todavía mucho más conocimiento del tema que Franklin por tu relación con esa zona y con la ecología. Excelente. Y adelante También en esa zona, ustedes saben que es un proyecto también que se ha estado reclamando aquí por más de 20 años, mm. que es la construcción de la presa sobre el río Boba. Eso va a tener una gran importancia para el desarrollo. Ustedes saben toda la cantidad de tierra que eso va a irrigar en toda esa zona. O sea que eso va a ser un beneficio también para el desarrollo de lo que es la ganadería, eh, la agricultura... O sea, son proyectos. De las dos provincias. Sí, para las dos provincias de desarrollo. Algo importante que yo quiero resaltar aquí y le invitaba a Carolina que participara eh, con nosotros, con los jóvenes, porque esta candidatura, este proyecto, la juventud se apoderó de ella. Esto se ha vuelto viral. Todos sí. los jóvenes se están agrupando y se están motivando a participar. Usted sabe que los jóvenes estaban apáticos y muy tímidos porque no sentían una ilusión, una motivación, un apoyo de alguien que lo pueda representar realmente. En ese sentido, nosotros estamos escribiendo un antiproyecto. Nosotros tenemos, eh, Amado Rosa, un equipo de abogados, donde está mi hermano, que es el asesor y el encargado de campaña de esta candidatura. Y estamos escribiendo un antiproyecto donde los jóvenes tengan una participación única. Por ejemplo, el 35% de los cargos electivos va a ser para jóvenes de 25 a 35 años, incluyendo la candidatura presidencial. Oiganlo bien. Esto ha motivado a los jóvenes. Y yo hago un llamado a todos los jóvenes que se sigan uniendo como lo están haciendo. Porque si todos los jóvenes del país se unen, son los que van a elegir el presidente. Entonces, aquí vamos a tener presidentes jóvenes. También para que los jóvenes se sigan motivando y sientan que aquí hay una voz y un padrino, nosotros estamos proponiendo que el 60% de todos los empleos públicos sean ocupados por personas de 23 a 45 años. El 60%. El 60%. Y el otro 40% ya para los de 45 a los 65. A los 65 años, ustedes saben que ya por la uno se retira y ya se va de júbilo a disfrutar. Canarias, ¿no pudiera interpretarse eso como algo discriminatorio? ¿Pudiera interpretarse? ¿Sabe cómo son los abogados que siempre le, buscan, le buscamos la quinta pata al gato? No, porque vamos a participar todos. Lo que pasa es que la juventud... Pero el, el, el limitarlo en términos de edad sí. pudiera ser... Déjame ponerte un ejemplo, porque ya hay un precedente con relación al límite de edad. La Procuraduría General de la República tuvo obligatoriamente que cambiar las normas del de la, acceso al Ministerio Público porque había puesto que eh, tenía que ser, tener por lo menos 23 años de edad la persona que quisiera aspirar. Sí. Y eso lo llevaron, lo, nos amenazaron con llevarnos al Tribunal Constitucional y tuvimos que cambiarlo. Porque realmente discriminatorio... Es Decir, mira, una gente no puede, hasta que no tenga edad, no puede hacer tal cosa, porque entonces estamos discriminando. Es bueno que revisen eso desde el punto de vista constitucional, porque pudiera luego esa ley que tú vas a someter y que pudiera hacerse, le puede caer en el Tribunal Constitucional y declararla nula. Pero lo importante que veo acá es que el, el, el, el, el interés, la, sí, la, claro. sí, eso es ah, la, la parte que debemos de resaltar, porque sí. son propuestas que se, se afilan y se le da forma. Entonces, eh, es darle esa importancia a la juventud. Por ejemplo, el tema del primer empleo, que esté en el tapete, que si usted no tiene experiencia, tiene que tener 35 años, 30, tener maestría, pero no tienes experiencia porque nunca te han dado trabajo. Claro. Creo que es muy valorada... Eh, Tomar muy en cuenta a la juventud. Eh, canario, me gustaría eh, ver eh, o que nos diga más bien el apoyo que está recibiendo. Tengo la información de que está en constante actividad. De hecho, hay algunas imágenes ahí que pasamos a producción para eh, que nos hable del apoyo de los diferentes sectores de la provincia. Bien, eh, Mira, ahí Tenemos en las taranas, me parece que en la pantalla puede ver okay. algunas que usted nos envió. Mira, nosotros nos hemos estado reuniendo y estamos muy bien posicionados en todos los municipios. Nosotros estamos bien en Arenoso, en La Cole, en Barraquito, en Arenoso, en La Tarana, porque nosotros como partido tenemos una estructura y equipo en todos esos municipios y distritos municipales. Eh, también en Pimentel, en Castillo, en Las Guaranas. Y aquí en todos los sectores de San Francisco estamos bien posicionados. Señores, esto se ha convertido en un fenómeno, porque es que es algo nuevo. Y Canario, he conocido su hoja de servicio en la provincia, con proyecto ecoturístico El Canario, con panadería El Canario. Y déjame decirte, es el único candidato que Monseñor Jesús María de Jesús Moya, obispo emérito de la diócesis, se si ha atrevido a dar una entrevista y decir que es una buena elección, porque nosotros hemos sido siempre de servicio en la iglesia, nosotros hoy vamos a ser también cura, y tenemos esa relación con todos los sacerdotes, todos los sacerdotes casi de toda la parroquia se están uniendo a esta causa. Cuando yo le he hablado de cómo se están uniendo toda la juventud a este proyecto, ellos están contentísimos, porque nosotros en sí no andamos hablando de política, Andamos hablando de elevar y de despertar la conciencia en la juventud y en esta humanidad. Señores, estamos muy dormidos. Y a veces yo pienso que con este problema del coronavirus eh, se está dando un cambio muy importante en el sentido que la gente está más humilde, está más reflexivo y esto nos ha hecho detener a pensar. Entonces yo estoy contentísimo del apoyo que estamos teniendo y ustedes van a ver, el día 5 de julio, que nosotros vamos a ser lo más votado. Nosotros vamos a ser lo más votados en esta, en esta provincia y eso va a ser una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque venimos con una iniciativa que es nueva, es un primer intento, con un partido que la gente dice que es pequeño, que si fuera un partido grande hubiera más posibilidad. Pero la ciudad y la provincia no somos tontos, no son tontos. Ellos están viendo los valores humanos, los valores que nosotros tenemos de servicio, la página de servicio, que son los principios del Partido Humanista Dominicano. Ustedes saben que el Partido Humanista Dominicano nace con los documentos de la doctrina social de la Iglesia, donde se destacan lo que son los valores de la honestidad. Canario, sabe usted que usted es candidato a diputado, ¿verdad?, por la provincia completa. Y sabe usted que los votos hay que buscarlos en todas partes, es decir... Desde San Francisco de Macorís hasta... Desde pues el guineal hasta el guayabo. Sí. Entonces, eh, ¿cuentan ustedes con la estructura para eh, eh, conseguir esos votos en los diferentes colegios electorales? Sí, ya nosotros estamos trabajando con un formulario, 10 más 1, y este partido tiene estructura en todos los campos, en todos los municipios. O sea que es un partido que tiene su estructura. Además, nosotros como candidato hemos formado equipo de apoyo en toda la provincia. O sea que tenemos una estructura de apoyo excelente. Ahí está creo... la boleta, Canario. Sí, sí. está la boleta. Ah, okay. Oriéntenos sobre la boleta para que la gente sepa cómo votar por usted. Excelente. Estamos bien posicionados y tenemos una estructura eh, completa de apoyo a, a esta candidatura. Muy bien. Bien, nosotros estamos... En la boleta 10. 10, en la casilla 10, en el recuadro número 3. Okay. Ahí o sea, estamos viendo o sea, la presidencial, ¿verdad? Hay tres boletas: una que es para la presidencial, que ahí nosotros vamos a elegir a Luis Abinader, hay otra que es para los senadores, que ahí vamos a elegir a Franklin Romero, y la tercera que es para los diputados que ahí es que todos ustedes, porque yo sé que todos usted, ustedes se van a sumar a este gran proyecto, en la casilla 10, recuadro número 3. Muy bien. Canario, ustedes son abanderados de la parte ecológica, tenemos en la provincia de Duarte los ríos depredados, hay un, un saqueo total, ya le están sacando hasta el alma, lo están dejando como lodo, los que venden ¿Qué? materiales, fútbol, ¿a ¿quién, ¿a quién es que le pagan cuando eh, lo sacan de los ríos? Bueno. Eh, una pregunta. Claro. Y no decirle de, de Yuna, de Jaya, de Cuava y de otros ríos. ¿Qué piensa hacer como diputado sobre eso? Sobre ese desafío. Mira, nosotros somos ecologistas. Pro, Probados. Sí, probado. Probado. Nosotros defendemos lo que es la naturaleza. Y defendemos lo que es la vida y entendemos la naturaleza en el sentido amplio. Y la respetamos tanto que vemos que la naturaleza en conjunto y el universo, eso es el cuerpo mismo de Dios. Y nosotros mismos somos parte de esa Nosotros, eh, si ustedes leen la, la historia aquí y especialmente de Río Jaya, fuimos los primeros que que hicimos la fundación Río Jaya, junto con José Minaya. Nosotros fue lo primero que conseguimos con Antonio Vargas, nuestro amigo que ya eh, partió. Recursos para, para ese río Valle se hicieron limpieza y todo. Eh, pero aquí hay que darle seguimiento a las cosas y cumplir lo que son las normas y las leyes de medio ambiente. Porque aquí, aquí se sacan de los ríos la arena. Sabe que eso es lo que le da vida. Le sacan también las alba a los ríos, que eso también es muy importante. Perdón, Canario, ahí mantenga la idea. Ahí sí está la boleta, aquí está más de la. Ah, ok, ese es el. recuadro 3, vota 10. ¿Cómo explicar un poquito? Está en el número 10 y tu candidatura en el 3. Exacto. exacto. En la casilla 10, exacto, recuadro número 13. Ahí es Perfecto. que estamos. Muy bien. Quisiera aprovechar, eh, Canario, para decir algo a, a, a, a propósito de su entrevista aquí en el día de hoy. Y es que nosotros eh, hemos abogado aquí porque San Francisco promueve el, el ecoturismo, porque no tenemos playa, ¿verdad? Eh, tampoco tenemos esas grandes edificaciones, por ejemplo, no tenemos lugares que visitar como museos y eso. Y, y nosotros aquí hemos abogado por el ecoturismo y qué bueno que usted es una persona de visión, eh, en ese sentido ha sido de los primeros que ha creado proyectos ecoturísticos. Y ahí tiene la provincia de Duarte una gran oportunidad para llevar al Congreso una persona con una visión ecoturística que pudiera promover proyectos ecoturísticos aquí en la provincia para eh, necesariamente traer aquí turistas y que eso desarrolle y dinamice ha, el, el comercio proyecto, y la economía. Hay un proyecto en la Cámara de Diputados que creo que se cayó porque no fue leído en, en dos lecturas. Que era declarando la provincia de Duarte como provincia. No sé si eran sí. los diputados era el Senado, pero hay algo de eso. eso lo Juan trabajaron. Comprés. Eso lo trabajaron. Juan Comprés. Juan Comprés. Exacto, Juan Comprés lo trabajó. Mira, Con un Juan? equipo de personas sí, sí, que le sí. colaboraron. Sí. No, y sí. Declarar y provincia de Duarte, provincia de Coturí. Exacto, de Coturí. y todos ellos colaboraron, los diputados y, y el Senador. Ese proyecto todos. se sometió a partir motivado del proyecto ecoturístico del Canario. Sí. Exacto. Entonces nosotros ahora le vamos a dar seguimiento para que se le dé importancia lo que es el ecoturismo. Bueno. Sepan ustedes que en ese proyecto ecoturístico, que nosotros somos los pioneros, ahí ya se están beneficiando más de 2.000 gente directa de empleo. ¿En qué sentido? no es que son todos empleados, pero que se benefician indirectamente a partir de ese proyecto. Así es. Pero nosotros tenemos, no sé si tenemos tiempo. Sí, sí, no, pero ok, ok. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí También, eh, dale, dale. Eh, ustedes saben que existe la, la presa de Atillo. Sí. Y que tiene su diseño, pero que todavía no se han hecho las ramificaciones que hay que hacer para que se beneficien todos estos municipios de nosotros aquí en la provincia. ¿En qué sentido? Si se Hacen los ramajes, los ramajes son esos canales grandes que bajen para ir regar toda esa tierra y todos estos terrenos de todos estos municipios. ¿Qué beneficio va a tener esto en la agropecuaria? Ahí se va a desarrollar la ganadería, la agricultura. Si nosotros hacemos una gran presa, unos depósito de agua, que toda esa agua de los arroyuelos vayan a esa gran presa y luego sea reciclable, para regar todo ese terreno. Nosotros vamos a tener ahí donde hacer la pesca. También se va a desarrollar el, el, el turismo, porque ahí van a haber muchos turistas paseando en su barquito, en su ahí. En, en como todo, en Cotuí. en digo, vas en la presa de, de, de ahí de Cotuí. Sí. Exactamente, ahí va a haber mucha ganadería, mucha hortaliza. Mucha agricultura. Así o sea es. que nosotros tenemos la visión de lo que bueno. es el desarrollo de esta provincia. Qué, ¿Qué bueno que tenemos que la posibilidad de un ecologista rar. en la Cámara de Diputados. ¿verdad? No, eso para cerrar, importante. exacto, eso era lo que iba eh, a significar. Ok, entonces te agradecemos infinitamente la presencia que nos ha No haya... me cabe la menor duda de la calidad de persona y, y candidato. Esta exacto. es la mejor oportunidad que eh. tiene la población para que no caigamos como estamos cayendo a criticar el perfil de los de los diputados o candidatos y los partidos que han estado en estos días con dimes y diretes, sacándole trapitos al yeah. sol, no, que ha si es este con... la oportunidad ¿Qué? que el pueblo vote por una persona sana, con un, con un trabajo hecho aquí en su comunidad y desarrollado aquí que se volquen a votar por Canario, porque la verdad es que tenemos que ir adecentando las cosas bueno sí. qué bueno que tenemos la posibilidad de, mi aporte? de Nicolás no, no, no. Canario un ecologista Humanista y discípulo de Chapman y Time. ¿Eh? Ay, <risa> bueno. Muy bien. ¿Eh? Gracias, Voy a hablar de Canario. Ser, un placer. Canario ¿Eh? No, placer. no, Tomás Moro, ah, ya, ya. Son, lo, son los, los, los desarrolladores de las teorías humanistas, del humanismo cristiano. Ya. Yo quiero luego sentarme con Canario para hablarle sobre mi proyecto de la ruta ecológica. Ah, muy bien. En el aguacate. Sí, quiero... Gracias, Canario. No, dime. Yo quiero agradecer a todos ustedes. Esta gran oportunidad a y a Julio Vargas también que facilitó esta entrevista y hacerle un llamado a la población que ahora es que se va a dar el verdadero cambio con un verdadero candidato que encarna y que va a ser la unidad en la provincia, que va a ser la voz, que va a unificar todos los candidatos y todos los diputados, todas las iglesias, todos los credos, todos los partidos para que haya una voz en la provincia. De honestidad y seriedad. Porque si ustedes dan cuenta, nosotros aquí no tenemos un líder que unifique todo, cada quien por su lado. Así es. Llegó la oportunidad de nosotros hacer el verdadero cambio. Así que Así vamos es. a gracias, todo en este gran proyecto. Muchas gracias. Canarias. Un placer. Muy Señores, bien, vámonos Canario. a la pausa. Regresamos en breve, no se vayan. Todavía queda más contenido del programa de mañana. Sí.